Hola para todos, mi nombre es César Conilla, investigador del Instituto Sinchi. Quiero el día de hoy pues, desear un feliz día de los peces migratorios, un importantísimo recurso eh, de la cuenca amazónica, el cual tiene un gran valor en la socioeconomía y en la ecología de nuestros ecosistemas acuáticos en general. Este recurso se encuentra en un alto grado de riesgo por la sobreexplotación que presentan algunas especies, pero frente a la gestión local, eh, municipal y demás, lograremos de que estos importante recursos se prevalezca en el tiempo y en el espacio. Entonces aquí es una invitación a que todos se conozcan más sobre los peces migratorios amazónicos y feliz día. Gracias a la, a la pesca pues me he podido mantener y a mi familia. Y, y quisiera darle un, un agradecimiento al Instituto Sinchi porque gracias a ellos hemos conocido un poco para darle buen manejo a, a nuestro recurso pesquero que tenemos en el municipio. Pues los pescados se están acabando porque hay, aquí en el río Bopez están careteando mucho, en los caños, en las lagunas, más que todo en, lo, en, en, las ori en la orilla del río Bopez, en, en los caños. ¿sí? Y, y los pescados se están disminuyendo, se, se van acabando, y, pero no se consigue muy, ya muy poquitica, muy poquitico, ¿sí? no se consigue como... A, no se consigue como era, antiguamente, antiguamente uno se conseguía sus saltar de, de pescados de tucunaré no, por unos cinco pintadillos bagres, se están escaseando ya Soy pescador de profesión, ejerzo este trabajo hace 18 años con este trabajo he mantenido a mi familia hace 18 años por aquí había mucho pescado, pero ahora toca toca ir demasiado lejos para cogerlos. Los peces que pesco son de cuero, así como baboso blanco, baboso rayado. Eh, con el finche hemos aprendido que el pescado pequeño no debemos cogerlo. Muchas gracias, feliz día de los peces migratorios.